Bienvenidos a esta nueva edición especial de Multiverso Was. En esta ocasión contaremos con la presencia musical del grupo Los Sabrosos Versos de Ramón. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidos a esta edición de Multiverso Was. Eh, tenemos esta tarde unos invitados de lujo eh, a Los Sabrosos Versos de Ramón. Aquí vamos a, a darle la presentación, que se presente, qué parte del grupo es, qué toca. Eh, hola, soy Fernando Jara. Somos los sabrosos versos de Ramón. Eh, yo soy guitarrista y vocalista de la banda. Yo soy Alex Lizardo. Me toco el bajo en la banda. Eh, yo me llamo Armando Alvarado, pero todos me conocen como Nando. Y yo con ellos pues, toco percusiones, guitarra, teclado, eh, hago coros, lo que, pues, en lo que haga falta y estoy para apoyar en la banda. ¿Alguien más nos falta hoy, chicos? Sí, eh, nos falta aquí el señor Don Vázquez, Silvio Vázquez, él es eh, el baterista de la banda. Eh, Cabe de destacar que nosotros también somos egresados de la universidad, por parte de Ingeniería de Electrónica, en mi caso, aquí estos señores también trabajo. Alex. Y yo soy egresado de psicología de la universidad y ahora me estoy en tecnología e informática de y, y yo este, soy trabajador del, del sindicato de trabajadores de Buenos Aires Lestras. Sí. Eh, trabajo en el Teatro Calderón como técnico. Pues tenemos el, el gran gusto de tener hoy, le voy a este gran grupo zacatecano llamados Los Sabrosos Versos de Ramón más. Sí, entonces, muchas gracias por la invitación aquí a, a Multiverso Was, espero que seamos los primeros en hacer esto, no, <risa> bueno, ya de que son varios, pero creo que bueno que se abran estos espacios, estamos muy, muy orgullosos de, de, de pertenecer a esta escena zacatecana y esta escena universitaria. Pues coméntenos chicos el nombre, de dónde sale el nombre, los sabrosos versos de Ramón, eh, de meter, entonces... Mira, en los sabrosos versos de Ramón eh, Sale como una, como una convocatoria para un concurso que hizo rock and rollera, aquí El señor Don Alex De musicalizar poemas de Ramón López de Lardo Entonces, eh, el señor Vázquez que no que nos pudo acompañar Y yo empezamos a, a, a realizar un poema Y, y pues sacamos ahí la, una melodía Y empezamos a trabajar y pues lo metimos a, a, a concurso, y pues ya salió el... ya, ya somos premiados de alguna forma de, de ser parte de este gran, de gran disco, entonces a partir de ahí pues nos decimos, ¿cómo nos llamamos? ¿qué hacíamos por ahí? propuso unas cosas El Señor de un Alex que no eran como que tan... tan, sí, <risa> tan no buenas parece. como para, para poderlas decir en público, pero... pero pues quedamos en, en Los Sabrosos Versos de Ramón, porque pues a partir de todo eh, nos juntamos, eh, por un poema de Ramón pues, de vida, que, es, pues, que es aún imposible ¿no? entonces a partir de eso pues eh, en pandemia empezamos a, a ya a generar todo este tipo de canciones eh, a el señor Mando y pues aquí seguimos sacando el disco Alejandro qué nos puedes comentar de nombre también nos acabará eh. una breve historia <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno realmente este, sí, es inspirado en, en la poesía, porque es un, un, somos un grupo tributo a la poesía, entonces todos nuestros temas van con poetas zacatecanos y, y nuestro máximo representante es don Ramón López Velarde, por eso nos elegimos sus sabrosos versos. Regresamos con los sabrosos versos de Ramón. Continuamos aquí con este grupo Zacatecano llamado Los Sabrosos Versos de Ramón. ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro, de cómo comienzas en el rock en el rock? ¿Qué es lo que has estudiado? Bueno, yo comencé hace 30 años en el rock. Empecé con un grupo que se llamaba Tiempo de Rabia. Estaba con mis hermanos y realmente siempre fui un autodidacta. Y más bien, más que músico, me considero un obrero del rock, un artesano. Porque a mí más que, más que nada me apasiona el instrumento, me casé con el instrumento, me gusta sentirlo siempre. Eh, esa es mi pasión y he estado en otros grupos como eh, Mala Muerte, Brazos de Lucas, Esporco, Desierto Norte y ahora los Brazos de Armén. ¿Tocas algún otro instrumento aparte del bajo? ¿Compones? Este, a, me, me gusta meter mucho mi ingenio en de bajo, pero realmente va sobre las estructuras que nos pasa Fernando. Él nos presenta ya la estructura básica y a partir de ahí nosotros vamos a nuestro granito de arena este, para complementar la música. ¿Fernando? Eh, sí. Bueno, yo hace ratito toca la guitarra, eh, un poquito de teclado. Eh, pues básicamente yo empecé hace que ya 20 años, con la mi primera guitarra, se prisa, se Y empecé con varios grupitos desde en la, en la prepa, empezamos con Pong, estuvimos ahí haciendo más cocinus. Acabamos en el grupo de, de, de metal. Y, y bueno, a partir de ahí como que ya agarré más o menos lo que quería. Y, <coughs> Y me empecé a relacionar con muchas personas musicalmente y pues empecé a formar grupos, pues, empecé a ser parte, por ejemplo, ahorita de Terrorismo Motificada, de de Escal de los hermosos versos de, de Ramón. Eh, de alguna forma porque pues me, me llenan muchísimas, o eh, tengo la curiosidad de hacer muchas cosas, con muchos géneros al mismo tiempo. Entonces eso es lo que también me ayuda mucho como que a, a, a crecer más como artista o como compositor de alguna forma. ¿Y tú qué es lo que tocas? ¿Tus anteriores grupos? ¿Tus influencias más que nada? Pues yo también tengo ya aproximadamente entre 16 y 18 años, eh, tocando. Empecé también pues, por mero capricho, ¿no? Pues en la adolescencia que te gusta como que eh, pues, estar con mis amigos, divertirte. Y, y empecé como baterista, eh, de ahí pues duré como unos 8 años siendo baterista y me pedí la primera se llamaba Autogestión, que era nuestra, nuestra banda rebelde con en la prepa y de ahí pues después estuve en la educación, y llegué hasta tocar reggae, cumbia y todo Ajá. un poco hasta que pues ya como a los 20, 20 o 22 años me quedé sin banda y por las ganas ¿no? de hacer música este, me pusieron a cantar y a tocar un poco de guitarra y ya, ya también me dio a mí un poquito, con esa banda este, nos llamábamos Lice y después de eso conocí a Alejandro bueno, tocaba con el, con el sobrino de Alejandro y de ahí me invitó a tocar con Desierto Norte, donde también Fernando era parte de la banda y los tres ya habíamos tocado juntos desde sí. hace tiempo y pues esa banda terminó y ahorita ya la ¿Y Vázquez qué es lo que.? En qué, ¿En qué grupos ha estado? Que hoy no está presente, pero pues también es parte del grupo. Eh, bueno, el señor. El señor José Luis Vázquez, También, bueno, me lo conozco desde hace mucho tiempo y, y hemos estado básicamente con él eh, en la mayoría de las bandas. Él empezó el, de, de la revista por ahí de los años 2003, 2004. Él por ahí tuvo algunos grupos. <coughs> Braco, que se llamaba en el este principio y, y, y después me tocó juntarme con él en, en, en terrorismo tropical, en la gente fiscal, y aquí en los otros versos de Ramón. Los invitamos a este corte musical y regresamos. Irlanda nació, isla de sabios y santos, que el rey inglés sojuzgó, con fuego, espada y espanto, decir su nombre no puedo. Mar de Inglaterra y en un galeón bien armado a los ingleses dio de guerra. Decir su nombre no puedo porque el tirano se aterra. España, formado fue por jesuitas para combatir con saña a herejes y calvinistas. Decir su nombre no puedo, mas no callaré sus hazañas. en Galeón y se asombró por los vicios del cruel dominio español. Fue Abel a Carlos Cobarde y la Santa Inquisición Cuando de su calabozo, el tal reó como un zorro Se fue sin pagar las cuentas Decir su nombre no puedo, por más que un ángel me tienta Decir su nombre no puedo, por más que un ángel Cuando al fin lo capturaron, había logrado su meta en carteles publicando el santo oficio, la ofensa. Decir su nombre no puedo. Sin ofender a unos cuantos, decir su nombre no puedo no ofender Los jueces en su ceguera han condenado ya al preso a perecer en la hoguera. Decir su nombre no puedo, por mucho que yo lo quiera. Decir su nombre no puedo, por mucho que... hasta el disco y cántale en su memoria las coplas que hoy improviso para grabar en la historia decir su nombre no puedo mas ya lo sabe el señor decir su nombre no puedo lo llama. El basilisco Decir su nombre no puedo Lo llaman El basilisco oh, la... ¿Qué? Continuamos con esta banda zacatecana eh, llamada Los Sabrosos Versos de Ramón. ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro, sobre el primer disco? Bueno, el primer disco contiene el tema con el que inició la banda, un Imposible, de Ramón López Velarde, pero también mm -hmm. vienen más poetas en, que todos zacatecanos. Viene Javier Acosta. Viene Roberto Cabral del Hoyo. Viene Amparo Dávila de eh, mundo um, Carrillo y obviamente Ramón López Velarde. Y pues bueno, son 10 temas en los que retratamos 10 eh, artistas zacatecanos, eh, su obra, que eh, pensamos que a lo mejor ahorita en estos tiempos uno es difícil leer poesía, ¿no? Y pues queremos dar a conocer este acervo cultural eh, zacatecano, sobre todo de poemas, en algo que se pueda escuchar y, y, y que puedas plasmarlo en una canción ¿no? y, y que puedas traerlo para todos lados vez ¿no? de estar leyendo. Continuamos con los sabrosos versos de Ramón. ¿Qué nos pueden comentar sobre la musicalización de, de estos poemas? ¿Es complicado? ¿Las encuentran? Lo, ¿Cómo lo, lo fusionan? Sí, man, los estilos que traemos son pues, muy variados, obviamente por la por lo que escuchamos nosotros y por lo que tenemos de, de, de años de, de estar dándole a la música. Eh, hay algunos temas que tratamos de hacerlos un poquito más con, con guitarra estacionada, eh, tratarlos llevarlos un poquito más, aparte a de cuatro cuartos, o a lo ¿no? mejor de repente por ahí le podemos meter unos cinco cuartos y podemos, digo, meterle un poquito más de de distorsión, de, de ritmos un poquito más pesados, un poquito más, más marcados y podemos llevarlo hasta algo, algo completamente diferente, ¿no? Nos, nos sabe, señor, también es algo de eso. Pero va dependiendo de, del poema. Eh, nosotros empezamos con Aún Imposible imposible, eh, metimos otra pues, guitarra distorsionada, algo muy ruquero, algo, algo muy, muy metalero por la naturaleza del, del, del poema. que ahorita vamos a hablar más o menos de eso, de cómo nos elegimos, pero eso nos inspiró, esa, esa letra de, de Ramón López, de la imposible, nos, nos, nos inspiró algo como que más pesado, más pesado, más marcado. También igual hicimos lo mismo con, con una letra de Roberto Cabral del Hoyo, que es eh, el Instituto. También nos, nos evocó eso, nos evocó algo más, un poquito más agresivo en, esa, en ese sentido. Alejandro? Bueno, este, yo creo que, que cada, cada historia que cuenta el poema eh, exige su, su música, por ejemplo, mi hermano Gonzalo Izado nos pidió una, una canción para presentar su libro, No les su disco, y nos dio la letra expresamente para que fuera ya, quiero esto, y, y le pidió, pero quiero que sea como un corrido. Entonces ahí como es una historia cronológica, se, se adaptó muy bien a, a la música de un corrido. Tiene su segunda parte y esa sí la hicimos tronar también de, de metal. Entonces es una historia contada de dos maneras. Pero, pero sí, pues cada, cada poema, cada poeta en sí tiene, tiene una voz, tiene un estilo. Y, y eso te, te va diciendo por dónde hay que la música. No Puede ser hasta una balada así romántica ¿no? con su bravo de rojo que se viene haciendo por siempre y, y así hasta cosas nuevas para chuchar. ¿no? Nando, sí, y es un serio del grupo. No, <risa> <risa> no y es que sí es muy importante este también plasmar lo que nos hace sentir el fanismo, Porque así como nos podemos transportar desde el muy pasado el mismo una balada pop incluso si sí es como un poema un poco más suave por decirlo, uh -huh. más, más sentimental. Hemos llegado hasta tocar así como un poco de. parece un poco de jazz, algo más, más tranquilo, uh -huh. que la te mantiene así una más relajada, no tan este, sí, no tan ruidosa o no tan guapachosa para bailar, sino un poco más destacado Y esto pues, sí depende de eso. Sí. Pues es lo que da la música y el rock principalmente Pues las fusiones que se pueden hacer ¿no? eh, Principalmente pues ustedes que ya tienen bastante tiempo En la trayectoria del rock and roll Los invito a ver este videoclip de Los sabrosos versos de Ramón y regresamos Loba oh, Dios complaciente, estallido y eco ¿Qué os importa el color de mi permiso de pensamiento? Mi conflicto es de amor Soy un hombre sabedor. Os exijo amor mi espíritu y para mi cuerpo, porque habéis de saber que mi carne es hermana de la carne del verbo. Oh, amor para mi espíritu y para mi cuerpo, porque habéis de saber que mi carne es hermana de la carne. ¡Caremu! Que la llorosa serenata. Entonces al caer desfallecido, con el pardo de todos mis pesares, guardaré los marchitos azares entre los de lucial vestido. Iré muy lejos de tu vista grata, morirás sin mi cariño tierno, como en la noche del helado invierno, se extingue la llorosa serenata. De tu vista grata morirás sin mi cariño quiero, Como en las noches del helado invierno Se extingue la llorosa serenata ¿Qué nos puedes comentar sobre las letras, eh, Fernando? Eh, pues mira, los, los temas, o las, los, los poemas en sí, eh, los elegimos pues más o menos por, por lo que transmiten y por la, la, eh, el ritmo que traen. Un poema, naturalmente, pues tiene que seguir un ritmo, tiene que tener un ritmo para poder reclamarlo, para poder leerlo, para que sea agradable a, a la lectura y a la comprensión, ¿no? Entonces, eso, eso hace muy, muy fácil o relativamente este, pues más sencillo sí. y no fácil, pero hacerlo más, más sencillo ponerlo en una melodía o en una métrica de una, de una canción. Entonces, trabajando con, eh, bueno, analizando el, el primero que fue un Imposible, eh, de repente te das cuenta, y yo no soy un, un asiduo lector, pero te das cuenta de, de que a lo mejor en la, en la primaria o en la secundaria te pueden leer poemas y, y tú dices, Ramón López Velarde pues, nada más escribe para la patria, nada sí. más para mi bandera, o que mi patria, pero Aún imposible es un, es un poema como que muy, muy desgarrador, eh, que tiene algo como que, sabes que este, pues ve su, su amor como tal, eh, y tiene varios, varios poemas así, de esta chica de los guantes negros, por ejemplo, sí. entonces ahí tiene mucho, son, son, son muy viscerales, de alguna forma, y también lo descubrí, por ejemplo, con, con esta Amparo Dávila, que también tiene eh, un poema me evocó mucho como estar en una cantina, como al estilo José Fredo por ejemplo, y ese lo convertimos en un blues. Eh, eh, cositas así, por ejemplo, eh, nos sorprendió mucho también el, el poema de Perimondo Carrillo, que habla sobre su transición de ser un, un, un cura, de tener toda una trayectoria de, de ser un cura, de, a, a casarse, tener hijos, ¿no? De, de habla de, de, ¿sabes qué? Pues yo necesito amor, todo el mundo amor de alguna forma. Y se dio cuenta de que él necesitaba amor en todas partes, no solamente el amor directamente de Cristo o de su profesión, ¿no? Entonces se dio cuenta de, de decir, ¿sabes qué? Necesito una mujer, una, una compañera, una familia, como tal, entonces te das mucho cuenta de eso, o sea, obviamente una, una obra te, te evoca eh, el sentimiento de un artista y pues los artistas zacatecanos son muy, muy viscerales, o en este caso los poetas zacatecanos son muy viscerales en ese, en ese sentido. Javier Acosta, yo le platicaba con Alex Conantito, que es muy rockero, <coughs> él, al, un como rock como tal, es, es pues todo una ¿no? evoca de cómo te comportas, de lo que escuchas, de lo que haces, de lo que escribes, ¿no? Pues Javier Ojo para mí es muy rockero porque sus poemas también son muy, este, aparte de viscerales, pues son muy directos y son, y a la vez también ahondan mucho en, en, en lo fantástico, ¿no? Entonces me gustó mucho, me gustan esos poemas como para meterles un poquito más de, de sabrosura, un poquito más de Mental, ¿sí? eh, digo, nos vamos desde desde como lo, lo que te puedo abocar uh -huh. eso, nos vamos hasta, hasta un corrido de este, montadorizarlo, entonces nos dimos cuenta mucho de eso y, y, y es, podemos trabajar muy, muy muy bien con todo eso, con todos los artistas de aquí. qué bueno que siguen con nosotros, los invitamos a ver un video de los sabrosos versos de rojo. ¿Quieres saber? Seguimos aquí con nuestros amigos Los Sabrosos Versos de Ramón ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, del primer álbum de, de la banda? Mira, sale para, para este año 2022 Sale para finales de agosto, principio de septiembre Estamos grabando en Casino Records A mí ya nada más me falta grabar algunas voces de las canciones Y ya prácticamente estamos en proceso de mezcla Y esperemos ya digitalmente tenerlo para para el 5 de septiembre y esperemos también eh, maquilarlo por ahí unas, unas, unas para el físico y pues para la autografía ¿no? Muy bien, y qué nos pueden comentar de las redes sociales, Alejandro que hoy está muy serio, dónde nos puede encontrar pues, la gente de Multiverso o pues, la gente que, que, que estamos aquí, que, es que somos de cierta forma fans de ustedes Sí, gracias, estamos en, en Facebook, en Instagram y en Youtube, en todo estamos con los adiosos versos este, Esperamos ya próximamente que esté el disco ya que van a en Spotify Mientras ahí pueden checar en Youtube nuestros videos, estos videos creo que, que pusieron ahorita Y algunas sesiones que tenemos ahí ¿No ¿Algo que quieras agregar? Pues que nos sigan, que nos den mucho apoyo ahí en redes sociales, les nos nuestros pues a, a, a, todo lo que compartimos, este, las sesiones que hemos subido, que estén al pendiente para lo que se viene. Pues yo le agradezco a, al grupo por la por la accesibilidad, por, por comentarnos, por comentarnos más que nada pues de su carrera, de sus influencias y principalmente pues de anunciarnos su su primer disco. Muchas gracias. Esto es Multiverso Was.